Los arrays de NumPy ocupan menos tamaño en memoria que las listas. Vamos a comprobar qué tamaños tienen los arrays típicos con los que vamos a trabajar. Para ello, y una vez importada la librería, vamos a crear un array con la función array. Y aquí vamos a incluir cinco elementos. Aquí tenemos nuestro array, lo visualizamos con print, vemos que tiene 5 elementos. Comprobamos el tipo de dato con the type y nos dice que son enteros de 64 bits. 64 bits es lo mismo que 8 bytes. Ahora lo que vamos a hacer es preguntarle a NumPy cuál es el tamaño de cada uno de los elementos que componen el array. Como son 64 bits, nos tiene que decir que el tamaño de los elementos son 8 bytes. Aquí tenemos 8 bytes. Y con el atributo n byte lo que vamos a ver es el tamaño total en memoria que tiene el array. Tiene 5 elementos. Cada uno tiene 8 bytes. En total debe tener 40 bytes. Eso es lo que ocupa en memoria el array que hemos creado.